Y el año pasado también tuvimos la oportunidad de, de cierta manera, promocionar esta movida solidaria que nos parece tan bonita que es el Proyecto Mochi. estamos a menos de un mes de arrancar las clases sí, De hecho, el 21 de febrero Los chicos de toda la provincia vuelven a las aulas Y este proyecto está enfocado en ellos En los que quieren tener su mochila Todos sus útiles bien completitos Para poder aprender, para poder ir a la escuela Y hacerlo de, de la mejor manera posible Es por eso que estamos con Agus de Bernardilla Conectada, sí. del otro lado del proyecto Mochi eso. Hola, Abus. Bienvenida, Agus ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Gracias nuevamente por recibirnos Nos encanta tenerte Ah, poder difundir. Bueno, contanos cómo va hasta ahora, a, a tan poquitos días de, de arrancar las clases, cómo viene marchando el proyecto Mochi este año. Bueno, así como, como recién mencionaban, que falta muy poquito para el inicio de clases, eh, un año más de proyecto Mochi, estamos desde el 2017. Con el proyecto, ya llevamos más de 15.000 mochilas entregadas en todas las ediciones. ¡Qué bueno! Y este año eh, se, se nos ha hecho, hecho difícil realmente las donaciones. Eh, mm. Cuesta un poco más, así que un poco el pedido hoy también era... Falta poquito, sé que el esfuerzo es de estos últimos días, pero es, eh, bueno, los que nos estén mirando, grupos de amigos, empresas que, que digan sumarse y poder darle esta tranquilidad a los chicos... Eh, creemos que con la educación se pueden cambiar muchísimas cosas Total. y la verdad que uh -huh. es tan básico como que tengas tus útiles para empezar las clases y tener esa tranquilidad, siempre hablamos de con, con el grupo Somos Nueve Mujeres y, y bueno, y, y esto de, de, de decir la tranquilidad y la felicidad que uno tenía cuando preparaba sus útiles uh -huh. estos chiquitos que, que son de escuelas eh, albergues o escuelas de, de zonas inhóspitas de, de Mendoza, de decir bueno, esta tranquilidad de, de los chicos y de los padres de tener sus útiles y del primer día abrir un cuaderno en blanco, nuevo, limpio y divino para, para comenzar las clases con, con sus lápices. Eh, así que bueno, eh, si bien se hizo difícil, tenemos, tenemos donaciones, uh -huh. nos, nos está faltando, por eso es este, este último esfuercito para poder llegar al objetivo... Eh, para que, para que no dejemos a, a nadie sin, sin esta mochila. Está buenísimo lo, lo que plantean Naus, la verdad que es admirable la tarea que ustedes hacen porque no es solamente convocar a que las personas hagan su mochila, sino que también ustedes primero hacen todo un relevamiento de todas las escuelas que de necesitan mejor, nuestra ayuda, se comunican con las directoras, es todo un sistema que funciona a la perfección y, y está buenísimo porque de manera personal a cada uno que quiere participar, le asignan un chico con nombre, apellido, ¿sabes a la escuela que hace? Existe, ¿Sabes a qué grado va? La lista de, de útiles que va a necesitar. Y eso, de cierta manera, le, le agrega como un valor sentimental. ¿no? Total, Así, un le estoy preparando la mochila a. Y, y, y ponerle un nombre, ¿no? A, a ese chico o chica que, que estés apadrinando. Es muy bonito. Totalmente, y la, la última vez que estuve ahí con ustedes, les contaba de las historias que surgen de esto, de que las personas no llegan solo a armar la mochila con sus útiles y, y se olvidan, eh, muchas veces dejan sus teléfonos, intentan tener una conexión con la con sí. la directora de la escuela para conectar al chico, ver si neces sigue necesitando ayuda. Eh, la verdad que las cosas que, que surgen de esto van mucho más allá de, de esta mochila con útiles, son historias de vida, son historias de directoras también, que, que también también hay tanto un trabajo de ellas que están detrás eh, que, que son más que maestras, eh, eso hay que destacarlo y, y bueno y, y que realmente hacen que este puente que nosotros generamos con, con las personas que donan y con los chicos se haga realidad, también vienen y retiran las mochilas en los tiempos que nosotros les damos para, para, que, para que puedan llegar eh, y, y bueno, la verdad que es, es un trabajo como decías también que comienza para nosotras en noviembre uh -huh. con esta conexión con las directoras eh, y después nada, que, que realmente surgen cosas muy lindas y que nos sigue alegrando esto de, de, de lo que la gente da, las empresas también se suman muchísimo y, y eso nos da como, como un respirito también en más cantidades de mochilas, eh, pero el amor que le ponen, tenemos una historia de un chico que me gustaría contarla que que desde la primera edición arma la mochila con su mamá para otro chico de su edad y usa uh -huh. sus ahorros. Bonito. Y todos los años, desde el 2017 ahora, sigue armando esa mochilita y nos manda la foto y él rotula con el nombre del chico. Bueno, son, son un montón de cosas lazos cosas que nos tan lindos. Agus, ¿y hasta cuándo hay sí. tiempo? ¿Cuál es el plazo máximo para uh -huh. que la gente pueda sumarse para esta edición? mira nosotros ya en esta etapa estamos en la etapa de entrega, ya no de asignación, pero como uh -huh. nos quedan tantas mochis todavía por asignar tantos niños para asignar, eh, que estamos dando un poquitito más de tiempo, eh, que sea durante esta semana y, y algunos ¿Eh? quizás puedo eh, cometer ahora eh, de decir que hasta el 16 podemos dar tiempo uh -huh. como Bien. para que las entregas nosotros entregamos ya las mochilas la semana que viene a las directoras y tenemos que hacer la clasificación por escuela de lo que va llegando a los distintos puntos de recepción, entonces eso tiene su logística, en no nos podemos tomar hasta el último día porque, bueno, ya comienzan las clases, no, seguro, como bien dijieron. Chico. mira nosotros así acá ya tenemos bueno. nuestra, nuestra mochila armada que la vamos a llevar a uno de los puntos de acopio. Voy a tapar acá porque están los datos de, del chico para no mostrarlos, pero se entrega así en una bolsita cerrada, que no se vea lo que hay en el interior. Acá pones el nombre, la escuela, todo lo que te asignan desde Proyecto Mochi. Vamos a mostrar un poquito, porque claro, bueno, nos ha tocado es. un niño de segundo grado. Segundo grado. Entonces, es, las chicas te asignan una lista de que cumplen obviamente con lo que se le pide a un niño de, de esa edad, por supuesto La mochila es mejor de mañana Ahí va, ahí me va me a encanta. llegar a su, a su ahijado en unos días Me encanta Así Bien. que bueno, aprendense. Abus, Bien. está buenísimo lo que decías también porque quizás uno no puede afrontar el gasto solo, decir, che, no estoy para armar una mochila, comprar todos los útiles, pero está buenísimo que en tu grupo de claro, amigas con decís, los amigos, con la familia. Nos re repartimos los gastos, Una pone ah, una, una mochila que ya tiene quizás, porque no tienen que ser cosas nuevas, sino también en perfecto estado. claro. Claro. Sí. Quizás nosotros, si, si uno les podían comprar la mochila todos los años o cambian la de su hijo todos los sí. años, Está, está bien para, para porque está nueva o está en perfecto estado, puedes usarla tal cual decís y, y no necesariamente que sea eh, todo nuevo y comprado, pero eso, juntarse un grupito de amigos, está cinco bonita. amigos, dos poner un poquito y armón, una mochila, es un chico más. Agus, ¿la gente puede escribirles a Instagram o, cuál, o algún teléfono, por uh -huh. ejemplo, para aquellos que no tienen Instagram y se y, quieren sumar también? Eh, puede, pueden escribir a Instagram. Eh, a Facebook, a, a través de las redes asignamos y después también tenemos el teléfono, o sea, nosotros dividimos los, eh, las tareas y algunas de las chicas asignan por Whatsapp uh -huh. eh, puedo uh -huh. decir un número sí, claro. también, si lo pueden poner que es el del número de Adriana, que es una de las de las chicas que asigna, que es 2616 11 22 43 uh -huh. perfecto, 2616 11 22 43 ahí está en pantalla perfecto, perfecto eh, pueden escribir a arroba proyecto Mochi Mendoza, sin son nuestras redes, o a Adriana, y en las redes si escriben y dicen, bueno, soy de una empresa, ya por ejemplo esa parte me la derivan a mí, y uh -huh. yo ya puedo asignarles la cantidad que, que la empresa pueda sumar. Perfecto. Agus, genial. bueno, que sea con todos los éxitos este, este último tramo que les queda para este proyecto tan bonito y tan noble que, que tenemos la suerte de, de tener sí. acá en la provincia de Mendoza. Sí, Te mandamos también. un beso gigante a vos y a, y a todas las chicas que la trabajan felicitamos en Proyecto es hermoso Mochi. Hermoso lo que hacen. Siempre. Un placer, Un beso Gracias. gigante, que estés muy bien, Agus. Es honor. Bueno, y acá, la y mejor de mañana, tal. ya va a llegar con su respectivo ahijado. Ya